la gastronomía habitual en los principales menús de los platos de comida tiene como principal ingrediente entre muchos a los fideos. De hecho, el mismo acompaña a los platos más reconocidos del mundo entero. En nuestro país, los fideos hacen gala de su sabor al ser incluidos entre los platos como es el ají de fideo, el sise, el falso conijo, la sopa de maní, el pastel de fideo, la ranga fideos suchus entre otro. Pero ¿cómo se hacen los fideos? En esta oportunidad quise aprender sobre su producción. Es por esta razón que contacté al señor René Quispe, quien es productor de fideos Cristal, por lo que me dirigí a la zona de San Antonio en la ciudad de La Paz. Y ahí observábamos la gran cantidad de platos que se pueden hacer con fideos, uno de los alimentos sin duda alguna más consumidos por las familias bolivianas. Y hoy estamos visitando la fábrica de la empresa de fideos Cristal, una empresa 100% boliviana. Pero para conocer un poco más de la historia y de cómo nace esta empresa, permítame, porque ya estás con nosotros mi querido amigo Belisario Quispe, Belisario, ¿cómo está el puñito? ¿Cómo va todo? Todo bien, hasta la fecha nos va, señor periodista, tranquilo, tranquilo. tranquilo. y no sé, algo más puedo complementar. Dio cuéntenos un poquitito, ¿cómo nace la empresa Cristal? Bueno, esta empresa Cristal ha nacido uh, primero desde mi adolescencia. ¿No? Cuando era yo, 12, 11 años, yo pensaba tener una fábrica. O, bueno, primero que una noche se me quitó el sueño, no podía dormir. Entonces, esta noche yo había pensado muchas cosas uh, para mi futuro, cómo voy a vivir uh, de aquí para adelante, ¿no? Cuando yo sea hombre, cuando yo sea joven, en qué voy a trabajar, cómo voy a vivir, todas cosas había pensado. Entonces, esta noche se me nació uh, la idea de tener una fábrica. No sabía qué fábrica, pero tener una fábrica. Eh, también esta noche me gustó ser dirigente. Entonces, eh, hasta, el año dos, hasta el año 2010 también he sido 40, constante dirigente 45 años. Eh, vecinales, gremiales, todo. ¿no? Hasta, he sido, el año pasado también hice Poncho Rojo. También. Claro, una de las metas que tenía. De esa manera ha nacido tener fábricas de fideo. Y Yo dije. ¿Pero por qué fideo? ¿Por qué fábrica de fideo y por qué no una fábrica, no sé, de ropa, de lácteos, qué sé yo? Bueno, mi idea ha sido de que fideo comen todos. El fideo es un alimento para la población, para la ciudadanía también, ¿no? Entonces, de esa manera yo, yo eh, he hecho, eh, hecho las máquinas para fideo. Ya. Porque incluso tengo máquinas para tejer, ¿no? No, no me gustó de ropa porque es vez muy, no sale muy, no se vende mucho ¿no? la ropa, pero en cambio el fideo todo el mundo come. Pero, pero, pero don, don Belisario, fideo. Pero ahí, ahí es donde me llama la atención. El fideo porque eh, su papá, usted trabajaba en un lugar donde hacían fideos... Porque estamos hablando de que esto es una idea, ok, quiero tener una fábrica, pero con algo de conocimiento. No, señor Nada. periodista, nunca he trabajado en una fábrica. Mis papás, mis papás eran simplemente gente de bajo recurso, ¿no? Ya. Entonces, nunca he trabajado yo, pero he visto cómo se hace FIDE en una fábrica. En la, en la época del gobierno, así les, uh, teníamos contactos directos con las fábricas porque nosotros vendemos en un mercado abarrote. Ah, ok. Entonces, uh, teníamos conocimiento con las uh, empresas entonces en esa época como todo era oculto guay que guay que era dentro la, el dueño entre entre embolsense no tengo tiempo para atenderlos nosotros embolsamos y uno de esos he ido con poca plata entonces rapidito me lo he embolsado y mis otros compañeros estaban embolsando se han tardado y mientras yo tenía uh, tiempo para observar cómo trabaja la fábrica ah, okay. entonces de esa manera yo dije esa, esa fábrica tenía pues uh, maquinaria grandes importadas como trailers, tenían máquinas yo dije, partes principales me fijaron, yo esto me puedo hacer de ahí ha nacido esta idea de hacer Fidel. Ok, y ya son varios años que nace. Uh, años eh, ya, ya, eso era 1985 de ese año pesos. ya tenía hice ya de idea, pero no tenía yo dinero para invertir para maquinarias. Entonces, es por eso que las maquinarias, uh, yo dije, yo me hago, estas máquinas ha hecho hombre como yo, ¿y por qué yo no puedo hacer? Entonces lo he hecho, señor Y lo necesario, listo, lo ha hecho. El sueño, la meta de ese día que no pudo dormir, lo ha logrado. Pero ahora, ¿quiénes trabajan en la empresa? Eh, usted, obviamente, también le da trabajo a lo que son malos. Trabajaba trabaja el Yo solito trabajaba. ¿Solo? Hasta cuando este mi hijo René era tenía cuatro, cinco añitos, hasta ahí. De ahí ha crecido, de ahí un tiempo y hemos parado, hasta él ya era joven. Ya. Entonces, de ahí es donde él haya, se ha hecho cargo de esta empresa pero hasta mientras yo, yo solito trabajaba. ¿Y ahora cuántos trabajan? Ahora no, con él más trabajamos también. Solo los dos Solo los hacen dos los trabaja. fideos. Los dos trabajamos. Y bueno, y estos productos como tal, ¿los venden en, en las tiendas, supermercados? Vendemos en las tiendas, supermercados, sí. en el mercado, ¿qué tal? En el Calacoto venden nuestros fideos. Y ahí Venden en las tiendas adyacentes de la zona, ¿no? Aquí también los, aquí a pampajacia a todos mercas le llevamos a todo lado y bueno sin duda alguna el fideo sin duda alguna es uno de los alimentos que bien decíamos y les mostramos al inicio hay una variedad de hacer diferentes platos a base del fideo pero Don Melisario, nosotros ya queremos ver cómo es el procedimiento, cómo es el proceso para poder lograr este producto final, este que es un fideo de espinaca. espinaca. La espinaca que a veces decimos mmm", pero sí se consume, porque claro, la susceptibilidad a los niños, pero claro, es un alimento muy el nutritivo alimento. también. Natural, ¿no? Natural. Son fideos naturales que lo hacemos con espinaca, quinoa roja, quinoa blanca, uh, también hay pito, este, cañagua, hacemos también integral es clase de videos que producimos. Y don Belisario, en este tiempo que vivimos de la pandemia, cuando sí. llegó, recién ahorita estamos de nuevo como que saliendo a flote de esta pandemia tan, tan difícil como es la COVID-19. ¿Cómo le afectó a Cristal eh, la pandemia, la COVID-19? Bueno, ¿No y, y la pandemia ha parado la venta. No había tampoco uh, como vender, no salíamos nadie, salíamos a la calle. Eso nos han afectado bastante. Pero después de la pandemia ya estamos uh, uh, re, uh, ¿cómo se llama? reactivándonos de a poquito. De a de poco. Y más que todo por la... Por el ambiente, ¿no? Estamos, poco estamos haciendo. Pero ya una vez que ya lo tengamos otro nuevo, ya vamos a estar más, más hartos, vamos a probar. Estamos hablando de un futuro, de que la empresa sí, crezca. Siempre tenemos que dar el futuro, señor periodista, porque en la vida nunca hay que retroceder. Pero nunca hay que retroceder y no hay que paralizarse. El tiempo avanza y tenemos bien, que también avanzar. Bien, amigos de Reactiva Bolivia, nosotros estamos aquí con el creador y fundador de Fideos Cristal. Pero quédense porque ahora vamos a mostrarle cómo es el procedimiento, el paso a paso para poder tener este producto en sus hogares y para que los más pequeñitos y todas las familias bolivianas se alimenten como tiene que ser. bueno, ahora estamos con René Quispe, hijo y también uno de los grandes trabajadores para poder llevar estos fideos cristal a todos los hogares de las mesas bolivianas. René, ¿cómo estás? Muy los días. Bueno, pues estamos aquí en la planta de producción, donde vamos a mostrar cómo se procesa el tallarín de espinaca. El tallarín de espinaca. ¿Cuál claro. es el procedimiento? ¿Cómo se hace? El procedimiento, tenemos la espinaca fresca y lo vamos a licuar. Ya, ya vamos a mezclar con otros ingredientes y luego vamos a ir a, a la máquina de mezclado, donde vamos a incorporar la harina y ahí vamos a hacer esa mezcla que vamos a pasar luego al laminado y después al cortado perfecto, bueno pues amigos de Reactiva Bolivia vamos a ver cómo es el procedimiento para realizar estos tallarines de espinaca lo licuamos y el agua esto es lo más moroso pero tenemos otra máquina que lo hace más fácil ya lo tenemos ya lo tenemos ahora listo ya tenemos la mezcla y con esto vamos a ir al tanque de mezclado Ahora vamos a cargar al tanque de mezclado lo que es la harina y la, el licuado que hemos hecho de la espinaca. así y prendemos la máquina. Este es el resultado de lo que es la masa de la espinaca. Tiene su textura. Y ahorita vamos a ver cómo se compactiza este tallarín Muy bien, esta es la máquina de sobado donde vamos a volverlo una sola lámina para hacerlo luego los tallarines, ya vamos a encenderla. la masa nos vamos a la cortadora, ahora vamos a hacer, vamos a cortarlo, ya tenemos la masa hecha, eh, las hojas en sí, no, la tela de la masa se puede decir, la cual vamos a convertirlo o en delgadito o vamos a convertirlo en tallarines y esta es la máquina que vamos a utilizar. esta Listo, Aquí ya tenemos una masa bastante larga que en el plato también va a salir así. Ahora lo vamos a hacer los niditos, pero tenemos que pasar a, otra, a otro lugar. Bueno, René, ahí ya veíamos el procedimiento de cómo se hacen los fideos de cristal. Ahora estamos aquí en otra área. ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora? ¿Qué es lo que se va a hacer? Aquí es donde vamos a empezar a volverlos unidito, un nidito. unidito, nidito, enrollarlos en sí, ¿no? Para que puedan entrar en el embalaje. Ya, a ver, René, demostremos. Y mientras tanto, René, cuéntame un poco cuántos paquetitos o cuántas bolsas por día eh, producen como tal el cristal. Como tal, eh, estamos produciendo alrededor de 1.200 unidades. Por día. Por día. Por día. Ya, ya sea de espinaca o sea de quinoa, Ahora, dependiendo cuál producto estemos elaborando a ese día. Dependiendo. Ahora, ¿se ha pensado de pronto en utilizar otro vegetal para hacer fideos? Porque la espinaca? No sé, ¿por qué no otro? La espinaca, mira, eh, la mayoría de la gente consume pastas naturales, o no naturales, sino que comunes, se puede decir, ¿no? Y nosotros hemos tratado de darle un valor agregado diferente. Ya en lo que son naturales, como usted ha visto desde el principio, utilizamos ingredientes frescos para la elaboración de todos los productos. Nuestros productos no son elaborados en, eh, como te puedo decir, precocidos, son crudos. Y eso le da un valor nutricional más al que va a ir a, a, a consumir nuestros productos. Porque en sí la espinaca, mire, el alto contenido de hierro, no todos consumen espinaca. A sí. un niño dale espinaca y no te lo va a querer comer mucho. Pero con el video ya lo camuglas. Claro que sí, y entonces ya consume. A lo mismo que la quinoa, ¿ya? La quinoa no van a consumir los niños, porque tiene su lomita peculiar y apenas lo ven y dicen, no quiero, ¿no? Pero con este producto sí lo van a conseguir. René, y una vez que nosotros compramos este video y el plástico, ¿cuánto tiempo me puede durar? Si lo mantenemos fuera del alcance del sol, Mira, puede durar almacenado en seco y todavía unos cinco años. Cinco, cinco años. años. Pero nosotros le estamos poniendo un año nada más. Como fecha de vencimiento. Claro, como fecha de vencimiento. Porque no, no, tampoco sabemos cómo lo van a almacenar las personas. Entonces Ajá. cuidamos de esa forma también. Oh, mira qué interesante porque cuando compran un producto, ya sea otro, por lo general es un mes o 15 días. Sí. Y me llama la atención que este video, pues un año... Como para comprar en cantidad y tener reserva Exacto. para cuando vuelva a pasar una pandemia, que ojalá nunca más vuelva. De forma natural hacemos también el sellado. En la producción uh, no estamos mostrando esto, <risa> no, pero hacemos un sellado de los valores nutricionales. Pues este rollito va a entrar 8 unidades en cada bolsita. Y como se da de cuenta, son bastantemente largos. <risa> ¿Verdad? Sí. Y en la cocción, en la preparación, no va a perder esa textura, tampoco va a perder la dimensión. Y a mí me gustó, pues, eh, de los dibujos animados antes, cuando era niño, sí. algo romántico, ¿no? Un poco. Que Pero comían... No, y el exacto. Y comían un extremo del video, sí. ¿verdad? Entonces yo dije, ¿y qué tal si hacemos eso también? Y entonces metimos también esa, esa forma y así en seco todavía el producto no se deshace y en cocido mucho peor. Le sale tan enterito que puede hacer eso Mira, con la pareja pensando en varios aspectos también estamos innovando algunas cosas y como decía sí vamos a sacar más productos también derivados y estamos haciendo la prueba de cada uno de ellos porque también queremos llegar con una diversidad de productos a la mesa no para que toda la familia consuma nuestros productos y de dónde nace el nombre cristal cristal nace yo soy cristiano dentista ya en principio, en mi juventud, cuando papá ya estaba con las máquinas, todo me decía, mira, yo quiero eh, ponerle una marca a nuestro producto, me decía. Él hacía pastas normales. Y yo, yo me puse a pensar también, él también se puso a pensar, coordinábamos, sabíamos, siempre es que tenían bonitos nombres también, decía, ¿qué tal si así, qué tal si asá? Entonces yo dije, ¿y por qué no? Si Dios nos ha dado buenos dones, mete también a Dios en esto. Entonces yo dije, Cristo, aleluya. Y papá me dice, también no puede ser, me dice. Entonces cortaremos. Cristal había un guión en medio. Luego ya quisimos registrar la marca y resulta que en Cenapi nos dice, mira, tiene que ser solo una palabra. Si vas a hacer tu marca, tiene que ser una palabra. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, que vuele el guión, cristal. Y ahí nació no. no cristal. Mm, mira qué interesante. Fideos cristal. Fideos cristal. Ahora que muchas familias bolivianas consumen sin duda alguna este producto. Y como mostrábamos a un, pro, a, a un principio, una gran variedad de platos. ¿Cómo le gusta a René los fideos? A mí me gustan salteadito con verduras. Si son estos espinacas, con verduritas, su zanahoria, su cebolla, un poquito de morrón y su, ¿qué le dicen? Es el, el apio más. El ¿no? apio. Ok, ahora, René, una pregunta. Una vez que los dejas aquí, ¿son listos para empaquetar? Porque no. aquí estamos viendo un... como un ventilador gigante. No. Ese es. eh, este sí, este, Esta máquina es la que se encarga de generar un viento. Ya. Y ese viento es el que va a hacer el secado. Y hasta aquí solamente hay que despejar la humedad del producto. Hoy vamos a cocinar un tallarín de espinaca con su salsa de o salsa de tomate y su carnecita molida con queso. A menos que mi esposa nos dé otra sorpresa. ¿no? Ya ya estamos terminando aquí el enrollado y luego vamos a prender esta máquina para que lo pueda secar. Ahora sí, vamos a la, para caballete. Bueno, René, ya prácticamente se terminó todo el procedimiento para hacer lo que es un fideo cristal. Claro que sí, pero nos falta solamente secarlo y esta máquina nos va a ayudar René. Esta era la máquina que le decíamos al principio, que es eh, muy particular. Eh, y uno dice, pero ¿qué es lo que hace? Hecha de madera. Hecha de madera, claro que si sí, no, es para que absorba también la humedad un poco y no se concentre ahí mismo, ¿no? ¿Por qué el secado con esto y no de pronto al aire libre o de pronto con los ventiladores comunes? Eh, mira, el, ¿cómo te puedo decir? Esta máquina, la estructura nos da... es una forma diferente, ¿ya? Hay máquinas que podemos usar con calor, uh -huh. pero le hace daño a la, a la masa. Ya, entonces nosotros hacemos en frío y esto es lo que nos ayuda en eso. Ya, por eso la máquina es diferente, no es una máquina convencional que la que venden en, en, en las panaderías claro. o en esas eh, empresas que traen o importan máquinas. No, aparte de eso, nosotros hemos visto la necesidad de esta máquina. Entonces con esta ya hace el secado es y así. obviamente garantiza el producto que va a estar en estado óptimo. Claro que sí. Bueno, pues René, entonces, ¿qué le parece si la prendemos? Bueno, pues Y después vamos con el envasado como tal. Le pondremos en marcha. Vamos a ponerla en marcha. Claro que sí. Ahora sí, estamos haciendo ahora el envasado del producto ya seco. Para luego etiquetarlo y comercializarlo. Como ha visto las instalaciones son un poquito antiguas, pero ahora sí estamos en este año sacando ya una nueva construcción. La estamos ya remodelando, adecuando más que todo para que el producto tenga una mejor presentación y podamos entrar a otro tipo de mercados también que ya son de exportación. y vamos a empezar a cerrar las bolsitas con esta maquinita muy bien y ya lo tenemos el producto terminado listo para que lleguen a las mesas Y bueno Después de ver todo el procedimiento De cómo se hace efectivamente Un fideo cristal ya estamos para degustar un rico plato. Primero que todo, felicitar a Don Belisario, Don René, realmente por el trabajo que hacen, porque eh, sin duda alguna esto es uno de los alimentos que sí o sí se consume en la semana, por lo menos. Sí. Yo creo que todas las familias por lo menos una o dos veces a la semana come fideos. Claro, sí, sí. Ya sea el plato como quiera prepararlo, pero se come fideos. Este, por ejemplo, ¿cuál es la preparación? Hoy estamos el de espinacas con el de espina, que estamos acompañándolo con carne molida y un tomatito con una salsa y cebollitas ajo también. Una Lo más sencillo ya. ahorita para hacerlo violento. Para degustar. Exacto. Bueno, Belisario. Bueno, ¿Eh? René, muchísimas gracias por permitirnos, pero por favor, hagamos la invitación. La gente que quiere conocer más acerca del producto o por ahí que está montando su negocio, su emprendimiento, y dice yo necesito surtirme de fideitos y qué mejor que sean 100% bolivianos y naturales. Hay algún teléfono, hay ya, no sé, redes sociales. Claro que sí, nos encuentras en el Facebook como Fideos Cristal. También en el WhatsApp, que es el 777 49773. Y también puede encontrar en varias tiendas también de la ciudad, en el Departamento de La Paz, Cochabamba, Oruro y en el Alto también. Y en el Alto, sí. Bueno, pues, Belisario, a degustar de un buen video y felicitarnos. Sí, que bueno reactivando de a poquito la economía. Claro. Gracias, señor periodista. Nosotros aquí, como usted dijo, alguna vez, semana, semanalmente, dos veces, nosotros casi, casi diario comemos este fideo. Más que todo, a mí me gusta porque es un fideo natural que alimenta a la familia y a toda la ciudadanía del pueblo. Bueno, pues amigos de Reactiva Bolivia, sí, estuvimos en la elaboración y la fabricación de fideos cristal junto al señor René y Belisario Quispe, una familia 100% boliviana, emprendedora y que pone en alto la rojo, amarillo y verde. Esto es Reactiva Bolivia, nosotros nos quedamos comiendo este rico platito. Al retornar, conocemos el emprendimiento que tiene un nombre peculiar, la grosería, un ejemplo de reactivación económica. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.